En Cotuy, agentes de la División de Inteligencia J2 apresaron a un empresario al cual le ocuparon varias armas de fuego, incluyendo un fusil M16. Se trata de José Antonio Contreras Olivares, quien fue detenido en el tramo carretero cevicos al cual, además del fusil M16, le ocuparon dos cargadores para el mismo, dos revólver 357 con sus cápsulas, todos sin ningún tipo de documentos, de acuerdo a los datos dados por nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino. Luego de su apresamiento con la presencia de un fiscal, así como miembros del DICRIN y de la Policía Preventiva, fueron allanadas la Fratería Hermanos Contreras, ubicada en Cuava de Cebicos, y la Oficina de Estación Hermanos Contreras, en Cotuí. En Cámara de Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.